Elija Installation Package for a Kaspersky Lab Application e ingrese el nombre. Luego haga clic en Browse y especifique la ruta hacia el archivo de descripción de aplicaciones de la carpeta temporal que creó anteriormente. Lea con cuidado el acuerdo de licencia y acepte las condiciones y términos. Luego haga clic en Next y espere a que finalice el proceso. Después, seleccione Install Application en el menú de contexto del paquete que ha creado. Especifique los dispositivos en los que desea instalar Kaspersky Security 10 for Windows Server y, de ser necesario, cambie los parámetros de instalación remota. Agregue la clave de activación o haga clic en Next si desea hacerlo más tarde. Seleccione Do Not Restart Device y, si Network Agent no está instalado en el equipo remoto, especifique una cuenta de administrador. Ejecute la tarea y espere a que finalice. Kaspersky Security 10 for Windows Server se ha instalado correctamente. Para administrar la aplicación, instale el complemento de administración del archivo que extrajo antes. Para saber más sobre las características y configuración de Kaspersky Security 10 for Windows Server, visite support.kaspersky.com.